Muy bien. Bueno, te saludo con mucho gusto y te agradezco enormemente el que puedas regalarnos estos minutos de tu tiempo. Muchísimas gracias por ello. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Por favor, dame tu nombre y la organización que representas. Bueno, mi nombre es Raquel Delgado Romero. Ajá. Este, No tenemos una organización como tal, okay. pero sí tengo un paciente con síndrome de Morcier. Ok. ¿Qué, ¿Qué es Karina? Que es Karina. Así okay. es. Ok. ¿Hace cuánto tiempo empezaron con este esfuerzo? Nosotros empezamos en el 2009, Ajá. cuando pues, ella era una bebé. Ajá. Tenía nueve meses, más Ajá. o menos. Ajá. Y este... No, perdón, sí. En este, empezamos en el 2009 y empezamos a notar que ella tenía algunos problemitas porque sufría de, de un istagmus en sus ojos y tenía fiebres muy altas, sin razón aparente. En ocasiones ella tiene eh, las am amígdalas muy grandes, okay. pero no siempre estaban inflamadas o no siempre estaban este, infectadas sino que había, te, había cambios de temperatura muy fuertes y eso ya era algo que no nos agradaba mucho. Okay. Entonces, este, pues nosotros llegamos al Instituto Nacional de Pediatría eh, justamente en el 2009 este, para empezar a buscar qué era lo que tenía. Y bueno, dos años después llegó el diagnóstico que era síndrome de Morsierro. ¿Cómo puedo identificar a un niño con ese síndrome? Perdón, no entendí tu pregunta. ¿Cómo puedo identificar a un niño con ese síndrome? Mira, en lo que yo he podido ver en el caso de Karina y en otros casos, son el problema de los ojos, el listacmus, que puede ser horizontal o puede ser este, oscilatorio totalmente. Este, esa es una característica que tienen. La hipoplasia de los nervios ópticos es una particularidad también en la enfermedad. Sus movimientos, sus movimientos son más lentos. Este, eh, tienen problemas de crecimiento. Hay una deficiencia en la hormona del crecimiento. Hay problemas en la hipófisis. En el caso particular de Karina, pues ella no tiene desarrollada la hipófisis y sus hormonas que debería de producir de manera normal, no las produce. Otra característica también de, de, de los niños son las fiebres. Eso en todos los estudios que yo y los casos que yo pude ver, uh -huh. este, la mayoría de los niños padecían fiebres. En algunos casos, lamentablemente, pues, fallecieron y en otros, pues, era la, las fiebres muy altas. Eh, se, pade, se, se, se puede figurar o se puede dar el caso de que parecieran niños que tienen autismo, porque sus movimientos son muy repetitivos. Suelen jugar mucho con, con las manos, este, suelen hacer movimientos repetitivos. Y también es una característica que, que, que yo he podido ver. Este... Mmm, en algunos totalmente son, en algunos pequeños son, son ciegos, algunos otros tienen problema también en el, en el septo, septum pallidium, tienen problemas. Entonces, pues son características de, de, del síndrome y es como tú puedes más o menos identificarlo. Ok, entiendo que el universo de pacientes al que ustedes se abocan es estos que tienen este síndrome, ¿es correcto? Sí. Yo de hecho desde que este, supe que Karina tenía la enfermedad, la verdad es que mi esposo y yo nos dimos a la tarea de buscar información sobre lo que era, que, que realmente no hay mucho que buscar porque este, pues no hay mucha información. Quizás a lo mejor ahorita ya tenemos un poco más, uh -huh. pero este, lo que conocíamos fue lo que, de lo que fuimos armando. Armando el, el diagnóstico para nosotros, no el decir, mira, esto sí, esto no, esto sucede, esto no sucede, tiene esto, no tiene aquello. Entonces fue como buscar, o sea, es empaparse, leer mucho para poder este, para poder llegar a, a tener una idea de lo que es este el padecimiento. ¿Cuál es la organización en el mundo que te puede auspiciar la mayor información? ¿La española? La gringa ¿Cuál? bueno nosotros estamos bueno yo, yo sigo unas páginas este, en estados en Estados Unidos hay una que se llama este hipoplasia septo que es este, un grupo de familias que tienen sus pequeñitos que tienen la, lo que es la la hipoplasia de los ojos uh -huh. algunos sí hacen referencia al síndrome de morcier otros no porque tienen otras características okay. entonces es ahí donde donde también cambia en italia hay una fundación igual que es de, del síndrome de morcier y también en la federación este, este española de enfermedades raras que, uh -huh. que fue este ahí donde empecé yo también a buscar a buscar casos en argentina casos en Colombia, entonces fue de ahí como fui armando este, pues todo lo que, lo que hoy tengo como, como una base para, para una referencia sobre la enfermedad. Una de las informaciones que tengo con respecto a, a ustedes, y además me permito tratarla de una manera lo más amable y respetuosa que me, que, me, que me permitas y sea posible. Ustedes son sí. una familia que adoptó a Karina, ¿es correcto? Sí, así es. Nuestra pequeña llegó por adopción, sí. Y eso Y eso habla de una condición remarcable. Es decir, ustedes asumieron completamente el rol de papás eh, y me refiero a integrando la mayor atención, preocupación y ocupación del padecimiento de la niña, lo que lo señala como seres muy especiales, porque no, no cualquiera, no cualquiera hace eso. Hace unos pocos días, quizá una no. semana, dos semanas, Gracias. escuché la historia de una familia que adoptó un niño. Y cuando se percataron que era autista, lo regresaron. Así, en esos términos. Eh, argumentaron ¿Sí? que. Sí, sí, sí, sí. Argumentaron que ellos no iban a poder con la carga. Cosa que. No. Que, que, que suena entendible, pero, pero qué difícil llevarte un niño y regresarlo. Eso, eso debe ser muy complicado. Lo que eh, yo entiendo es que hay que tener un corazón enorme, un amor enorme y una disposición enorme para poder eh, llevar, conducir, acompañar a tu hijo aún con este padecimiento y aún y no obstante el ser adoptado. Los felicito eh, enormemente. No. Eso no se ve diario. Se ve eh, yo creo vez. que es, es amor, amor. Es, es, es amor, es amor. Nosotros, este cuando, cuando te voy a contar rápidamente, cuando nos dicen que Cari este, va a llegar ya con nosotros, es una emoción enorme. Es una emoción enorme esperar, la esperábamos con tantas ganas, con tanto deseo. Y sí, a, mí, a nosotros nos dijeron, ¿saben qué? Karina tiene un problema. La niña es ciega ok perfecto no hay problema se pueden hacer muchas cosas puede aprender puede esto puede que. no hay problema es nuestra hija es lo que nosotros deseábamos y es la ilusión más grande que cualquier pareja tiene el ser papás entonces nosotros pusimos todo en las manos de dios y dios nos dijo esta es tu pequeña y aquí está y damos gracias a él y damos gracias a Karina por habernos escogido como sus papás, de confiar en nosotros y saber que nosotros vamos a estar ahí para ella, ayudándola, apoyándola. Y, y cuando, cuando llegó con nosotros fue marco, fue increíble. Ya el padecimiento que, venía, que, que tenía Cari y dijimos, en el momento dices, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero tomas fuerzas, tomas fuerzas. Entonces dijimos, no, vamos a buscar a esto. O sea, y nos empezamos a empapar, a empapar, a empapar. Entonces yo doy gracias de verdad a Dios por haberme dado esta oportunidad tan hermosa de tenerla. Este, y, damos la, la, y le damos gracias, mi esposo y yo, a Cari, por habernos escogido como sus papás. Qué maravilla. Sabemos bueno. que debemos de ser muy valientes, sabemos que debemos de ser muy fuertes, porque en este camino tan difícil te encuentras con pruebas muy duras, te encuentras con muchos cosas que no hay, no se puede, con muchas barreras, con muchos obstáculos, y tienes que brincarlos. ¿Cómo? No sabemos, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. ¿Quién es tu motor? Ellos. En este caso, pues mira, Cari. Cari. Entonces, pues es una bendición. De, de, de por sí ya los, los respetaba, ahora los admiro más porque me acabas de decir que ustedes <risa> antes de eh, escoger como elegible su petición de adopción, les explicaron que la niña tenía problemas. Y aún sí, así, claro. ustedes decidieron que la querían. Es correcto. Sí. ¿Por? Felicidad. Sí, sí, sí, totalmente. Qué, qué lección tan maravillosa de la vida. Karina, pero Karina eh, sí puede ver, ¿no? Karina puede ver. Tiene una visión corta de tres o cuatro metros. No tiene visión periférica. Ajá. Solo ve de frente. Ajá. Y este y bueno, ahorita hasta ahorita se ha guiado con nosotros pero pues ya tiene que empezarse a guiar a este apoyada ya de un bastón, ¿no? Por sí. qué? Porque es, como, como te di, como te comento la, la visión es es muy este es muy corta, entonces no ve hacia abajo, entonces no puede ver hacia abajo y puede ver hacia arriba, ¿no? Entonces tiene que guiarse con el bastón, es algo que, que, que tiene que, que trabajar sí. y este y pues bueno, o sea, hay, tiene que aprender, tiene Ahora que tiene aprender. 13 años, verdad? Ahorita ya tiene 12 años, 12 años, mi princesa ya está enorme, ya está enorme, este, sí, bien cambiada, <ríe> totalmente Oye, cambiada. Yo me acuerdo mucho de ella por las manzanas. Sí, sí, sí, sí. Bendito sea Dios, todavía seguimos haciendo manzanas con sí. el mismo propósito. Sí. Y este, y bueno, ahora sí que digo, también con mucho cariño nosotros los. Pues a, a, a ti, a tus hijos, la verdad es de que muy, ser, o sea, pues sí, siempre, siempre en comunicación, ¿no? Me da mucho gusto escuchar esta parte de, hasta esta parte de la conversación, lo maravilloso que expresas, el gusto que experimentaron y, y el anhelo tan grande que se cumplió al tener a tu hija. Y, sí. y, y por supuesto, es muy asombroso. Y muy, muy de reconocimiento el que, aún a sabiendas del de problema de salud que tenía, ustedes fueron muy valientes y muy amorosos y dijeron: No importa, nosotros nos encargamos. ¡Wow! Eso es maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí, sí, sí, totalmente. Ustedes han hecho un trabajo. Bueno, primero, gracias por, gracias por comentarme eso. Gracias por contestarme mm -hmm. a la pregunta. Te lo agradezco mucho. Ustedes han hecho un trabajo que me parece no solo muy responsable, también muy importante. Han cumplido una suerte de tareas que van a ayudar no solo a Cari, sino a otros niños. Desde ese punto de sí. vista, ¿cuál es el que tú consideras hasta este momento el mayor logro de tu asociación? Mira, este, yo creo que el mayor logro es haber conocido a otras mamás. Okay. con un pequeñito con problemas similares al de Cari, okay. este, que igualmente fueron diagnosticados, que igualmente han estado buscando una respuesta a lo que pues difícilmente va a haber. Uh -huh. Yo creo que ese ha sido el más logro, el poder tener el acercamiento y poder intercambiar, el, el conocer, el que ellos sepan, sabes, que a mí me pasó esto, ella tiene esto. Hacer una retroalimentación, porque si bien para estas, este tipo de enfermedades, y en particular la de ella no hay una respuesta, por lo menos con eso nos ayudamos, por lo menos con eso nos apoyamos y decimos, bueno, voy a estar pendiente de esta situación. Por ejemplo, en, en otros, en otros este, pequeñitos hay ataques epilépticos. En Karina no lo ha habido. No ha pasado. Sin embargo, mantenemos el, el, este, el flash, ¿no? De decir, ah, puede ocurrir esto. Hay que estar ah, este, muy pendientes de esto, ¿no? Por ejemplo, Karina, su falta de cortisol. Entonces, ah, sabíamos, no sabíamos por qué, ah, ya sabemos por qué es, por tanta tensión Entonces, otros pequeñitos no lo han tenido, no lo han presentado. Entonces, yo creo que ese ha sido el, el mayor logro. Eh, yo una página como tal no la he, no la he hecho, no, no, no, no está hecha, sino que yo lo que hice fue decir, bueno, abro una página de Facebook, abro, abro una página de Twitter, abro una página de Instagram y por ahí voy a poner la información de Karina y puede llegar alguien Y así fue. Llegaron. Llegaron y hubieron más contacto, te digo, con personas hasta de Argentina, de Colombia, este, conocer un caso en Italia, la fundación, todo eso. Entonces, yo creo que eso, es, eso fue, ha sido lo más bonito, ¿no? Y, no y son creo. personas que, que hasta la fecha mantengo un contacto con ellos. Ya lo creo, es un gran logro Y vemos, a, y digo, yo veo a, a sus pequeños crecer y, y pues ellos... Igualmente ven cuando, como, bueno, Karina, ya cómo está, cómo creció, bueno, todo eso, ¿no? Como tú dices. Yo creo que eso es un logro importante. Y, y retroalimentación? Sí, la retroalimentación es sí, muy importante. Sí, porque eh, reproduces o clonas prácticas muy buenas o experiencias muy enriquecedoras o algunos aspectos que ellos han podido ir resolviendo y que tú entonces puedes entender cómo resolverlos. Maravilloso, maravilloso. Sí. Hay, sobre todo en esta época, en la época de esta pandemia, muchas cosas sí. que, se, que se dejaron de hacer por, por la misma gravedad de, sí. el contagio virulento del COVID. Del ¿Cuál dirías uh -huh. tú que es una tarea pendiente que ya es impostergable para tus pacientes? Continuar con su tratamiento. Continuar, Continuar con su... Es, es una enfermedad. Eh, que debe de tener un seguimiento de estudios clínicos cada trimestre para estar revisando sus niveles y la dosificación de los, de los medicamentos. Okay. Entonces, ahorita con lo de la, con lo que, con, cuando inició la, la, la, el problema de, del COVID, uh -huh. pues se cancelaron citas, se cancelaron estudios. Entonces, todo eso crea un retraso o bien la falta ya de, de, de, más, de más dosis en un medicamento, ¿no? Sí. Y, y, y, por ejemplo, y pues no podemos, ya, ya no se pueden dejar de, de hacer. Por ejemplo, en el caso particular de Karina, el problema, tiene un problema este, sí fuerte en su boca que, este, que hasta hace unos días no le permitía ya comer me dices es que ya me duele, ya necesito que me vea así, ya, ya, ya necesitamos, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo, te vamos a llevar porque ya no, ya no podemos, este, dejar pasar más tiempo porque ya no puedo comer, ya no podía masticar, entonces ya la vio, ya es, ya la vieron, ya este, le quitaron un aparato, le quitaron este, le quitaron unos dientes y todo esto, bueno, ya hoy está comiendo mejor. Ella solamente puede estar con las muelas de atrás, porque no cierra la boca, no la cierra, la boca queda este, abierta, entonces nada más come con lo de atrás. Entonces si ya era algo que no se podía dejar ya ya pasar más tiempo. Y te digo los estudios, pues hay que esperar a que nos den luz verde para empezar con eso. Y ese sí es un problema no solo para ella, sino para todos. Es para todos, para todos. Entiendo. Y no, no por... La situación actual que es tan cruda ¿eh? ha demostrado sí. de manera muy violenta todo lo que nuestro sistema de salud está mal, en todo lo que nuestro sistema de salud está fragmentado. No solo nuestro sistema de salud, sí. los sistemas de salud del mundo, hasta los más importantes países han tenido problemas graves. Por supuesto, México no puede ser la excepción, sí. sobre todo cuando, cuando se ha hecho tan mal el trabajo durante los últimos 50 años. Entonces, eh, los papás como tú o los papás que tenemos hijos con padecimientos de este tipo, tenemos que ir construyendo nuevas fórmulas que nos permitan acceder a la atención en este tiempo sin estar preocupándonos por el contagio, sin estar atentos a que no vaya a haber una disposición que... Eh, junte a nuestros enfermos con otros enfermos, podría ser muy grave. Sí, sí, fin, sí, entonces, sí, sí, totalmente. Es algo que nos preocupa a todos. Sí, y sí, realmente eso fue lo que también nos manifestó el, el instituto a sí. través de una llamada que tuvimos por parte de ellos, donde sí nos comentaban, sabe que este, a menos que sea muy necesario algo muy urgente, puede pasar a visitarnos. Si no, vamos a tratar de aguantar lo más que se pueda esta situación. Entonces, pues, digo, a Karina, afortunadamente, este, no, no, no ha presentado ningún problema más que el, el de la boca, que ese se ve este, en otro lado, pero realmente sí es preocupante porque, como te digo, lo, el problema son los medicamentos. El problema son los medicamentos, las dosis de los medicamentos que tú te das cuenta que ya en un momento empieza a ser insuficiente la dosificación que le estás dando. Entonces, tiene que aumentar, pero tú no sabes cuánto. Entonces, a base de los estudios, pues es como sabemos, ¿sabes qué? Pues tienes que aumentar esto, le vas a tener que dar lo otro. Entonces, sí, sí, sí ha sido un verdadero problema, no solo para ella, sino yo creo que en general. ¿En dónde se atiende CARI? ¿En el INP? En, ajá En el Instituto Nacional de Pediatría. ¿Quién la atiende? ¿Quién la doctora, su médico de en endocrinología es la doctora Nelly Fuentes. Okay. El Instituto Nacional de Pediatría es sin duda el mejor centro sí. para niños sí. como tu hija. Es el mejor. Y Entonces, doy gracias a Dios porque llegó ahí. Sí, Es el mejor en, en Latinoamérica sí. y uno de los mejores del mundo. Eh, la otra vez que yo platicaba con Luis Carvajal, que es un decano de ahí, me decía, uh -huh. creo que ha atendido a unos 80 mil pacientes, David. 80 mil pacientes. Sí. Ellos fueron los que diagnosticaron a Pali y a Toto en tres días. Se tardaron wow. tres días para diagnosticarlos. Para diagnosticarlo. Yo había estado dando vueltas con muchos médicos en México y fuera del país y no daban. Te decían cualquier cantidad de enfermedades. Y ahí en el INP, en tres días, me dijeron, tienen la enfermedad de Waché. En tres días. En Así tres que días. estás en el mejor instituto que puedes estar para tu hija. Eso es maravilloso. Sí, y sí lo creo. Digo, los y resultados son maravillosos que, ahí que hay en ella han sido maravillosos. Sí. Sí, sí, sí. Preciosa, tenemos cinco minutos más y quisiera preguntarte lo siguiente. Sí, sí, sí. Seguro que hay algo que yo no te pregunte, pero que tú quieres externarlo para que quien te va a ver y oír, lo escuche. ¿Qué es lo que nos quieres decir que yo no te pregunte? Pues, antes que nada, yo agradecer este espacio, donde Gracias. se me está permitiendo dar a conocer mi historia, donde se me está dando la oportunidad de demostrar un poco de lo que es la enfermedad. Y yo quedo abierta a, a que se puedan comunicar conmigo, a que podamos este, intercambiar opiniones, este, información, este, momentos relacionados con nuestros hijos y, y la enfermedad. Este, este espacio yo de verdad lo agradezco porque... No sabemos luego, luego muchas veces a quién, dirigi, a quién dirigirnos, a quién pedirle ayuda. Entonces, eso, eso es lo que yo, yo en este momento te, te diría. Gracias. Y mi nombre es Raquel Delgado. Me encuentran en, en la página de Síndrome de morcier Ahí están todos mis datos, todo lo que he vivido con mi hija. Y estoy abierta a, a tener, ahora sí que a, a intercambiar a intercambiar lo que yo he aprendido con ella para que sea para el para bien de los demás para que aquellos papás que empiezan con esta con esta enfermedad sepan que habemos más y que podemos también ayudarlos para que puedan no sentirse solos porque eso es lo que pasa te sientes de repente solo y no sin sin tener a nadie más a tu lado no entonces muchas muchas gracias de verdad yo yo quiero decir que de las, de las entrevistas que llevo, ya no sé ni cuántas, 25, 30, ya no sé ni cuántas. Esta es la entrevista que más me ha conmovido porque el tema que tiene que ver con la historia de la llegada de tu hija a tu vida. De Cari, es sí. Esa es una historia conmovedora. Muy bonita. Es una historia de amor. Es una historia, una historia de amor. De amor. Y no tengo duda que esta es la entrevista que me llevó a, a, a conmoverme genuinamente porque esto no se da todos los días y no se da tan frecuentemente como, como debería darse. Es eh, increíble que ustedes, entendiendo que la niña traía un problema, agarraron al toro por los cuernos, por llamarlo de alguna manera. Sí. Felicito. Los felicito, sí. es, es, es maravilloso lo que hacen. Los, los felicito y además son ustedes una familia que inspira, que eh, al entender cómo ustedes fueron capaces de asumir esta tarea tan enorme, eh, lo primero en lo que se piensa es es que solo puede ser porque la aman de otra manera. Pues, ¿Cómo piensa uno que sí, no te va a entregar a sí. esto sin amor? Es muy difícil. Muchas la amamos desde, desde antes. Muchas felicidades. Ya la amábamos. A ti, Muchas a tu esposo, gracias, a tu familia. No te pregunté, ¿tienes más hijos, Raquel? No, solo no. tenemos a Cari. Sí. Solo a Karina. Bueno, solo pues, a Cari. tu familia, solo. a los cercanos a tu corazón, a tu esposo y a Karina, mi más eh, apreciable y cariñoso saludo a karina Muchas un, gracias. Muy respetuoso. Eh, Permíteme preguntarte. Esta, esta no es una pregunta que tenga que ver con la enfermedad. Esta es una pregunta que es una curiosidad. Cuando eras niña, veías las caricaturas. Sí. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Mm, me gustaba mucho ver este. Don Gato y su pandilla. Me encantaba. Con esa sonrisa que acabas de dibujar en tu me rostro. Encantó. Quédate toda la vida. Es una maravillosa sí. sonrisa que te trajo un recuerdo muy bonito de tu infancia. Yo estoy sí. muy orgulloso y agradecido de ser tu amigo porque eres una persona. Gracias. Y verdaderamente sorprendente. Muchas gracias a ti gracias. por este tiempo. Muchísimas gracias. Me dices que Karina sigue vendiendo manzanitas. ¿Dónde las vende ¿Sigue ahora? Sigue vendiendo manzanitas. Sí, sigue vendiendo manzanas. Ya ahora me ayuda. Antes, pues era chiquita y se la pasaba brincando por allá, pero ahora no. Ahora ¿Dónde ya las vende? Me ayuda. ¿Perdón? ¿Dónde las vende? Pues mira, las vendemos en su escuela. Las vendemos luego este, para fiestas. Las vendemos este cuando nos llegan a, a hacer algún pedido. Y ya ella ella se encarga de promocionarlas. De, ¿Cuánto, de, cuánto cuesta? De manzano. decirles pasen y todo. ¿Mande? ¿Cuánto cuestan? Las manzanas las damos en $25, ¿25 pesos. ¿$25? En $25 pesos son de chamoy, son de chocolate ah. con nuez y son hechas con mucho, mucho amor. Eso, eso es el ingrediente especial de esas manzanas, que son hechas con mucho amor. Ok. Tú tienes el, tú tienes el dato de Paulina, ¿verdad? Tú tienes el teléfono sí, y el correo de sí, Paulina. sí, sí. sí. Bueno, le, le mandas tu cuenta y le dices a Karina que quiero 40 manzanas, mil pesos de manzanas, y me das tu número de cuenta para que te depositemos en tu cuenta. Y esas manzanas, claro que, que, sí. te va, y esas manzanas que te vamos a comprar, tú ¿Sí? regálaselas a alguien que tenga ganas de una manzana, sobre todo si son niños. No, pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias. No, no me tienes que mandar ninguna manzana. Lo que tienes que hacer es, esas manzanas que yo te voy a comprar, regálaselas a los niños. Claro, claro, así lo vamos a hacer. ¿Me así lo vamos a hacer. Cuenta con Paulina y mañana ¿Sí? te dejo. Así. Ok, perfecto. Sí, claro que sí. Te Raquel. voy a mandar desde el proceso cómo lo hacemos. Por Porque favor. de verdad que son hechas con mucho, mucho amor. Por favor, Raquel. Un abrazo para ti, Gracias, muy igualmente. cariñoso y respetuoso de parte de toda mi familia. Un beso muy cariñoso para tu niña. Un abrazo gracias. para tu esposo y eh, estoy muy orgulloso de ser su amigo. Muchas gracias, Raquel. Gracias, David, al contrario. Saludos por allá, Toto, a todos. Reciban un fuerte, fuerte abrazo y mis bendiciones. De tu parte, Raquel. Muchas gracias, preciosa. Eh, la comunicación, esta videoconferencia la cierro en cinco segundos. Te pido que hagas lo mismo y te agradezco enormemente todo lo que hoy nos contaste. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Raquel. Hasta luego, bye. Hasta luego, preciosa. Corto en este momento.